este mini vídeo vamos a trabajar el sistema límbico e hipotalámico. Como hemos estudiado, eh, toda la información sensorial va a llegar al cerebro a través de fibras aferentes y eh, este cerebro va a generar una respuesta motora que llegará a los músculos y generará pues un movimiento. Eh, muchas veces nos hemos preguntado eh, por qué eh, hoy estoy contento eh, o por qué mañana voy a estar triste o simplemente porque me enamoro. Bueno, pues esto es debido a que eh, existen dos sistemas que van a influir en lo que se denominan las funciones corticales superiores, que son la memoria y las emociones. Estos dos sistemas no son otros que el sistema límbico y el sistema hipotalámico. Ambos estarán interconectados vía hormonas o vía transmisores. Bueno, antes de continuar con este vídeo para ver las estructuras anatómicas de estos sistemas, vamos a realizar un pequeño esquema. Y eh, bueno, pues eh, pasamos a ver cada uno de ellos. Vemos que el sistema hipotalámico anatómicamente pertenece al diencéfalo. Vale. Pero fisiológicamente lo vamos a marcar dentro del sistema límbico. ¿Vale? Aquí os pongo entonces anatómicamente y aquí ya pongo fisión. ¿Por qué es debido a esto? ¿A qué es debido esto? Bueno, a que mantiene la homeostasis del organismo. ¿vale? ¿Y cómo mantiene la homeostasis de, este de, eh, de, de nuestro organismo? Bien, pues ejerciendo una influencia en la producción de hormonas y también ejerciendo pues, una acción eh, primaria sobre el sistema nervioso, simpático y parasimpático. Pasamos entonces ahora al sistema límbico, ¿vale? Y el sistema límbico, ¿vale? eh, digamos que... Va a ser eh, un puente de conexión entre lo que es el sistema hipotalámico y el neocórtex. O lo que es lo mismo, es el puente entre lo que son las eh, respuestas eh, hormonales, mmm, em, em, emocionales, viscerales y las respuestas voluntarias. El sistema límbico va a estar también compuesto por una serie de estructuras ¿no? que las vamos a localizar ¿eh? en distintas partes. Una será en lo que es la porción marginal de la corteza cerebral y hay otras estructuras del sistema límbico que las voy a encontrar alrededor del tálamo. Bueno, ¿qué entendemos por esto? Bueno, pues que, eh, que aquellas estructuras que eh, van a estar localizadas en la porción marginal de la cavidad cerebral, se van a extender ¿vale? a través del... se extiende en la región del telencéfalo Y las estructuras que se van a situar alrededor del tálamo, bueno, pues, se van a... Eh, realmente a estar, van a estar ubicadas en la región del diencéfalo Por tanto, podemos hablar de un área cortical del sistema límbico, cortical del sistema límbico del eh, encéfalo, ¿de que está compuesto por el lóbulo límbico y podremos hablar también de lo que son los núcleos profundos del sistema límbico ¿vale? y que vamos a estudiar el hipocampo y la amígdala. Vale, eh, pues Sin más dilaciones, vamos a pasar a estudiar la anatomía del hipotálamo. ¿de y para ello utilizaremos estas dos fotos: una sección sagital media de un cerebro y una sección coronal del cerebro. ¿vale? Eh, lo primero que nos tenemos que fijar eh, es que el área del hipotálamo es, una área, es un área muy pequeña será esta de aquí esta sección de aquí vale y siempre se va a encontrar anterior y ventral al, y al tálamo que es esto que esta estructura que he puesto ahí de rojo vale eh, aquí ahora ves esto todo sería, las, sería el hipotálamo con las estructuras, con las distintas estructuras. Bien, el hipotálamo se va a proyectar hacia eh, rostral y dorsal, ¿de acuerdo? llegando hasta el quiasma óptico. En el suelo nos vamos a encontrar pues, eh, lo que son dos núcleos que son el cuerpo mamilar, vamos a el cuerpo mamilar, y un poco anterior al cuerpo mamilar nos vamos a encontrar otra estructura, otra estructura que es el infundíbulo, ¿vale? Que va a estar conectada al, eh, a la glándula pituitaria o hipofisaria. Esto es en la sección sagital. En la sección coronal nos vamos a encontrar el hipotálamo, ¿vale? Aquí. ¿Y ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque eh, el hipotálamo se va a encontrar eh, formando parte en la base del tercer ventrículo y en la parte inferior de las paredes laterales. Este espacio de aquí sería el tercer ventrículo, ¿vale? Y por tanto, esto en verde sería el hipotálamo y este tercer ventrículo me va a dividir en dos mitades, bueno, pues el, el hipotálamo como se ve aquí claramente. Vale. En la parte superior, formando las paredes del tercer ventrículo, nos vamos a encontrar el tálamo. Pues hasta aquí este mini vídeo. Te animo a que compartas tus dudas eh, bien en clase o bien en el foro del aula virtual. Hasta el siguiente vídeo en el cual vamos a profundizar en la anatomía del sistema límbico. Venga, hasta luego.